Hola. Tengo desde mi nominación en el 2012 sin venir a la alfombra, pero participé en el del 2015, en el del capel 2 que hicieron el numerito de, de la de René Brea. ¿cómo te sientes? Aparte de que tú eres un exponente de hip hop en esto de la tiradera que está haciendo lápiz consciente contra varios exponentes. ¿Qué opinas sobre eso? Eso es normal el lápiz. mándale su medicamento. Sí, eh, ando con mi socio Tristan de Sechenes, es la persona que se va a encargar de la producción de mi reality, es la persona que también está encargada del nuevo proyecto del periódico digital tafamoso.com, donde estaremos ayudando a los nuevos talentos e informando de las novedades que están sucediendo dentro del movimiento, sin monopolios, ni nada de parcialización ni nadie. ¿Qué dice monopolio? ¿Te refieres a algo urbano que tiene monopolio aquí en la República Dominicana? No te pasa. ¿Cómo quién? <risa> ¡Ay, qué involucre! Pues sí. Cada semana se va a elegir un nuevo talento, nuevo talento a la semana, valga la redundancia, se le va a premiar monetariamente y también se le va a apoyar dentro de su carrera artística. ¿Quién ¿no? se viste? Kater Esteves, mi socio es Tristan de Sechenes, si quieren saber algún tipo de información sobre lo que traemos, él es el que está encargado para la producción ejecutiva del reality show también y es el que aprueba los talentos que vamos a estar ¿Cuándo eh, inicia? Inicia en dos meses, como en dos meses.